amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube y hoy tenemos Pelotón 2.0 novedades que nos saca la gente de Wargaming Latinoamérica y Wargaming a nivel mundial, por supuesto, claro que sí, así que vamos a meternos de lleno ya de una así a zambullirnos con el video que nos presentan, ¿bien? Vamos a ir analizándolo y después vamos a entrar a la página igualmente por si queda alguna duda para ver bien cómo va este nuevo Pelotón 2.0, go Echémosle un vistazo a la nueva interfaz del menú de pelotón. El botón de abajo, Nuevo Pelotón, permite unirnos a jugadores de nuestra lista de amigos. Funciona igual que antes, excepto que tiene algunas diferencias visuales. No hay nada nuevo que aprender, pero el segundo botón es nuevo. Al hacer clic en Encontrar jugadores, activarán la búsqueda automática de miembros de pelotón. El sistema toma en cuenta varios parámetros para hallar miembros que se ajusten mejor a ustedes. Los principales parámetros son la cantidad de batallas y la clasificación WTR, que es el recuento total de maestría que pueden ver en el Salón de la Fama. El sistema intentará hallar a un jugador cuya clasificación no difiera de la suya por más de 500 puntos. Si no encuentra a nadie después de un tiempo, el sistema aumentará el espectro de búsqueda. Como último, recurso buscará un jugador con una configuración de chat de voz diferente a la suya. Les contaremos más al respecto en otro momento. La búsqueda prioriza a los miembros de sus clanes. Con estas mecánicas no tendrán dudas de que el nuevo miembro del pelotón jugará tan bien como ustedes. El emparejamiento según la clasificación no puede desactivarse, pero sí pueden ajustar otros parámetros de búsqueda. Antes de iniciar la búsqueda, pueden escoger niveles de vehículo. Pueden incluir más niveles y hallar jugadores más rápido. Pero recomendamos escoger los niveles con los que deseen jugar en el nuevo pelotón. El vehículo que hayan elegido en su garage no tiene importancia. Solo se toman en cuenta los niveles que escojan en la ventana de búsqueda. El sistema los emparejará con jugadores que hayan escogido el mismo nivel o algunos de los niveles que ustedes especificaron. Ah, o sea que por ejemplo pones nivel 7, nivel 8, nivel 10 y te puede tirar... Un pelotón, yo salgo con el nivel 10, un X persona de otro lugar del mundo, no sé, con un nivel 7 y el otro con nivel 8. Y los tres en pelotón. ¡Qué loco, ¿no? Si no ocupan a nadie con esos niveles de vehículo después de un tiempo, se aumentará el espectro de búsqueda para incluir un nivel superior y uno inferior. De este modo, podrán hallar jugadores adecuados con quienes jugar en sus vehículos favoritos. ¿Quieren jugar en el mouse y en el T1? No hay problema. Solo escojan el nivel 1 y el nivel 10. La búsqueda ignorará a los jugadores que no tengan los vehículos de este nivel. Se seleccionan los vehículos. Solo quedan las últimas opciones. segunda opción que pueden ajustar en el pero para ello yo no entendí, lo que dijo es ¿querés jugar con el mouse y con el T1? un injamese. pero es como si el matchmaking no te permite jugar más dos menos dos. o sea no te permite jugar más de eso quiero decir, no, no, no puedes salir no, de nivel 10 con un nivel 1, entiendo pelotón es el chat de voz si prefieren coordinar las acciones con la comunicación en batalla o escuchar música mientras juegan, pueden dejar esta opción desactivada también funciona para los pelotones dinámicos donde está desactivada automáticamente. Uh -huh. Pero quienes activen el chat de voz podrán coordinar sus acciones en batalla rápido y de forma cómoda. Podrán compartir información sobre detecciones, líneas de fuego y recargas enemigas y también podrán charlar claro para que la comunicación funcione de la mejor manera el sistema no podrá seleccionar a un jugador de su lista negra si lo desean pueden silenciar a un jugador listo configuramos la búsqueda y encontramos a un miembro del pelotón pero hay más características entretenidas ahora podrán ver todos los vehículos del pelotón en el garage desde luego el suyo estará al frente de esta forma verán a todos los jugadores listos y les mostrarán a los miembros del pelotón sus objetos de personalización y sus marcas de excelencia antes de la batalla los tres vehículos podrán verse bien en el garage independientemente de su tamaño uh -huh. su compañero de pelotón verá su vehículo en el garage solo cuando ustedes hagan clic en el botón listo esta característica solo funciona en el garage predeterminado verán o no los estilos no históricos según la configuración individual de cada miembro del pelotón ya admiramos los vehículos de los miembros del pelotón uh -huh. La búsqueda automática está disponible en batallas aleatorias, grandes batallas y en otros modos a los que puedan unirse como pelotón. Si ya tienen una lista de amigos tanquistas y no quieren jugar con personas encontradas por el sistema, las cosas seguirán siendo muy parecidas. Excepto por el hecho de que pueden hallar miembros de pelotón desde el menú de pelotón. De este modo, ustedes y un amigo podrán hallar al tercer... Claro, te falta uno, juegas vos con un amigo, te falta uno, y, y en ese sentido, ahí sí busca otro, un tercero, digamos, ¿no? Miembro fácilmente. Tengan en cuenta que las invitaciones que hayan enviado se eliminarán. También permanecen las bonificaciones a la XP y los créditos si al menos un jugador del pelotón tiene cuenta premium. Jugar juntos es tan provechoso como siempre. Con todas estas características nuevas, hallar un buen compañero será más sencillo y conveniente que nunca. Nos gustaría leer sus comentarios sobre la búsqueda automática. Escojan miembros de pelotón que sean dignos, compartan la experiencia y aprendan algo de ellos. Ganen juntos y obtengan más recursos. Luchen codo a codo y apóyense. Buena suerte a ustedes y a sus Bueno, ok, listo. Eh, a ver, está más o menos claro... Creo que la mayor... No, no, no es nada difícil de entender ni de comprender porque... A ver, sencillamente... ¿De qué va esto? De encontrar jugadores eh, que no tengas voz en tu lista de amigos, o sea, el, el, el sistema simplemente va a encontrar por vos gente que esté a tu mismo WTR, a tu mismo nivel de puntuación personal, para decirlo así. Entonces, eh, si vos tenés 5.000 de puntuación, te va a buscar eh, gente de 5.000. Si no encuentra, va buscando gente de más 5.500 menos 4.500, eh, eh, sería más o menos para tener una idea. No me parece mal, no, no me parece, o sea, está bien, me parece es un buen sistema eh, Clasificación global de World with WTR, el sistema primero escogerá a los jugadores cuyo WTR difiera del suyo en más o menos 500 Si no encuentra ningún comandante, la búsqueda se ampliará eh, ampliará para incluir a jugadores con mayor diferencia, claro, o sea, va buscando cada vez más Hasta que, por eso digo, no sé hasta qué punto puede llegar a ser tan beneficioso, en el sentido de que, y si tardás mucho y después te va a buscar más o menos 2.000. Entonces termina siendo o sea, medio al Pepe, ¿no? O sea, medio al Divino Botón, como se dice. Eh, cantidad de vehículos disponibles en los niveles que ustedes prefieran. Podrán escoger varios niveles de vehículos para hallar jugadores que se ajusten mejor a la composición de su pelotón. Por ejemplo, jugadores con un tanque de nivel 8 o 10. Solo tendrán en cuenta los tanques que estén en condiciones de pelear. Esta calificación... Eh, se hará de forma individual para cada nivel Y habrá más posibilidades de que los emparejen con los jugadores que tengan más cantidad de tanques Del de nivel que ustedes escogieron Cantidad de batallas cada, eh, con cada uno de los niveles que escogieron Los niveles también aumentarán en la búsqueda después de un tiempo eh, Activación o desactivación del chat de voz eh, Recuerden que aunque activen esta opción Podrán silenciar los distintos jugadores del pelotón Miembros del clan tendrán más posibilidades de que los emparejen con miembros de su clan que cumplan con criterios anteriores dichos. El ícono del pelotón dinámico. Eh, está en la parte superior de las pantallas. Verán su estado actual de pelotón. Búsqueda de jugador en progreso. Listo para la batalla. Bueno, eso no, no, no cambia. A ver, mapas excluidos. Esto sí puede ser interesante. Nada cambiará. La lista de mapas del líder del pelotón. Seguirá teniendo prioridad sobre los mapas excluidos de los otros miembros. Como siempre, vos que armás un pelotón con tus amigos. Si vos tenés... Vos sos el líder del pelotón. Y tenés... Berlín y Himmeldorf eh, baneados o excluidos... ...bueno, ni vos ni tus compañeros de pelotón van a poder salir eh, en esos mapas. Mapa, eh, quiero decir, compañeros de pelotón que armas en el garaje, no los pelotones, obviamente. Los pelotones, eh, ¿cómo que se dice? Los que se hacen en batalla. Hagan hablar de sus personalizaciones... El nuevo sistema les permitirá visualizar los vehículos de cada miembro Haya seleccionado eh, con sus camuflajes, calcomanías y emblemas eso, eh, A mí la personalización nunca me interesa Comunicación en el sistema nuevo Un atajo con la tecla H Les permitirá silenciar o reactivar el chat de voz del pelotón Esta función de silenciar también se puede controlar con el nuevo botón Que añadiremos en la ventana de pelotón Cuando jueguen en pelotones dinámicos Eso, no me salía la palabra, dinámicos eh, El chat de voz estará desactivado inicialmente por si las dudas eh, El sistema actual Estas opciones nuevas no reemplazan la funcionalidad actual del pelotón Además de las bonificaciones de pelotón Como los créditos adicionales que se otorgan por cuenta premium de Watt Aún seguirán teniendo efecto Todas las características del nuevo sistema Funcionarán como antes Así que podrán simplemente usar las nuevas características Para mejorar su experiencia de pelotón Como cuando necesiten a un tercer jugador Para llenar un espacio vacío Eso está bueno en el sentido de que Muchas veces, creo que la mejor opción de todas estas Es cuando te falta uno para completar los tres eh, Y te falta un chabón que más o menos juegue Por ejemplo, vos tenés, como decíamos, ¿no? 5.000 de puntuación Tu compa tiene 5.800 Y vos más o menos te falta uno Y decís, uh, no, falta uno, acá hacemos Bueno, más o menos con esto Ahí sí te va a servir un montón Porque te va a nivelar con un más o menos 500 ¿Bien? Entonces va a estar dentro de ese rango eh, Pero creo que lo más... Lo más Puntual y efectivo va a ser ahí en ese sentido. Eh, al buscar jugadores con el sistema actual, cancelarán sus invitaciones abiertas. Cuando, claro, si vos tiraste invitación a toda tu lista, eh, dicho sea de paso, abro un si no sé por qué, tira, por qué hacen eso a veces, algunas personas, tipo, si vos lo haces, avisame y déjame en los comentarios, porque, tipo, entras al bot, ¿no? Eh, tenés tu lista de amigos de 300 personas y invitas a pelotón a las 300, o oh, no sé, <risa> raro. Eh, tengo un par de conocidos que lo hacen. Cuando un jugador haya dejado un pelotón o el comandante lo haya eliminado, el sistema no lo emparejará nuevamente con el mismo pelotón a la guía. Eh, de momento pasamos a implementar eh, el sistema de pelotón 2.0 en batallas random. Dejen sus comentarios y las opiniones y... Blablabla. Bueno, a ver. Para hacer un pequeño resumen de todo esto. te va a emparejar con jugadores que sean de similares características, de similar eh, puntuación personal que vos. WTR... Eh, más menos 500, en el caso que no vaya encontrando Se va, a ir, se va abriendo esa brecha, capaz que va a ser más o menos 1000 Entonces como decíamos, si va a tener 5000, al principio va a ser 5500, 4500, si no será desde 6000 hasta Ponerle 4000 y así se irá Ampliando hasta que no sé, hasta que sea 10100 No sé, porque llega un momento que sigue ampliando Eso no, no está especificado claro hasta que hasta qué brecha se expande, digamos no Porque, ¿sabes lo que pasa? Es que en Central Tal vez sea más sencillo, pero por ejemplo, si querés jugar en SA E implementar esto, ya tenés un tiempo De por sí, un tiempo largo, a veces De espera Yo no sé si esto va a reducir los tiempos De, de espera en las batallas De SA, porque mucho O sea, todo lo que juega en SA sabemos que tenés que esperar una batalla Entre Con suerte, 45 segundos mínimo Te diría, un minuto mínimo A Tres minutos, más o menos por ahí anda O sea, el promedio debe ser, de espera Un minutito y medio, dos minutitos Más o menos, por ahí andará Pero bueno, no sé, capaz que está bueno Hay que verlo, yo lo quiero ver más que nada implementado A ver qué, qué, qué sucede, a ver qué se dice Qué se comenta por ahí Y me gustaría que ustedes lo dejaran en los comentarios Qué les parece a ustedes, si les parece una buena implementación Si Wargaming la está pifiando Si les parece que está excelente o no Dicen para qué hacen esto, es al divino botón Tendrán que hacer otras cosas Antes que esto y bueno, no sé Déjenmelo todo eso en los comentarios, chicos, y eh, vamos a ver cómo se va desenvolviendo este nuevo patrón de Pelotón 2.0. Les mando un beso gigante, cuídense, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.